Hola Speedcubers, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el truco de armar el cubo en menos de un segundo. Es un truco revelado por nosotros y vendría a ser más o menos así, vamos a mostrarles. ¿eh? Tienen el cubo mezclado, lo pueden mostrar a la gente y de pronto dices a ver, eh, es una mezcla preparada obviamente que aparece totalmente mezclado y entonces cuando la gente te está viendo y dices a ver ¿cómo lo, hago? cómo lo haces, cuentas 3, 2, 1 y sacudes y haces esto. Hola Speedcubers, el día de hoy les voy a mostrar el truco Vamos a revelar un truco que hace mucho tiempo nos han estado pidiendo Es de resolver el cubo en menos de un segundo Y bueno, básicamente consiste en esto Tenemos acá el cubo mezclado y empezamos así Inspeccionamos un poco y lo hacemos así ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Bueno, repiten un poco el video y se percatan de cómo se hace. A ver, vamos a explicar cómo se hace este truco. Eh, se familiarizan primero con una, con una cara, por ejemplo, yo lo hago con la blanco y verde y desde ahí mezclo el cubo. Entonces hago la, el movimiento de la capa M, que es esta. Luego hago U y D. Finalmente hago M y R. Para los que no entienden las notaciones, les voy a dejar en la parte de arriba el, enlazado el video de cómo se hacen los movimientos cómo hacemos este movimiento rápido y fluido el primer golpe de movimientos es hacer M' y R' a la vez entonces es así y si se han dado cuenta y se ha armado gran parte del cubo ese es un solo movimiento el segundo movimiento es una fusión de U' y D' el segundo movimiento sería este y el tercer movimiento obviamente sería M' en total son cinco movimientos pero se reducen a tres golpes nada más. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya tienen ahí un truco con el cual pueden sorprender en cualquier reunión, en cualquier visita a sus padres a sus abuelos. Y se pueden ganar una propina. Bueno, espero que les haya gustado ese pequeño truco que le hemos compartido. Si es así, denle like, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto. Y si tienen ustedes algún otro truco por ahí que deseen mostrarnos, igual pónganlo en los comentarios y lo vamos a poder ver. Eso ha sido todo. Chao.